San Juan capítulo 7 Cuatro noche enipaño, Jesús tenía y pan Ital Galilea, allá que ne llama uno y pan Ital Judea, yga unpa judío me que micti ne kia Jesús. ¿Cómo así tía y es ilu rancho dice? Se ilu ya que chivo ya judío me, y igne iguán que hlichke. Amo si cau niiga, ya Judea yga ya es mitzoka y es un piga unnoque. No maquitacan y estirguo y allí para moita. Siga hagas que e, neki me quismatikan allá que chigwas tehté Eh siga tineki mamit si y estirguo, chigguo que anoche mamit Ni allá que credo guaya. Igual Jesús Cristo allá así no hora. Eh igameguan más les ganamos hora noche y Ya allá ne credo toque. Amej hua huel mitzihilla, neh kena nehilla, y ga nikneh tila higa kichichito key hayekti. Amej hua shakan il huita, ne haya nya iga aya asino hora. tam in in Jesús kawi Galilea. Hua ya ki hayikni huan, Jesús ya que no il huita, mal y ayaga kita ken gua itzaka ya ki. me kite mu Jesús il huita, y hua in y uno está. Y no está. Y no está. Y de está. Y Jesús. Se Y no está. Y no está. pues que está. Y no se Y ni está. Y no está. Y no está. Y no está. Y Y no más Y judíos me Y no Y Jesús, cala chopan iste, y guan pe y gata machchchá. Judí yo me es mad mira do y guan quisto guaya. ¿Quién quichi inin taga, ga pushuelta ¿Allá mo machti? Jesús, quisto. ¿Quién ni mismachá? Ayer ne quistoa, y es Jesús... quistoa y es netitan. Si ga haga quinequi maquichi gua, quien Dios, ya ui titi siga y es nitamachá de dios on nähsäni kihtoa. Sikaan nukana ne ikinä käämään muuajimati, nähsäni muu tahtoviljaa ja et ikinäki maa nun iga jes nii iskon ja nokta iga ajani takahka jauha. Ishä mis lei, igaani sääde a mehkoa ajakki chivakin lihto. Te iga aneemikti ihneki. Lahente kihtohke. Tiin nemi vaad sit simmi, Ah, yeah, course, Jesús quiso. Y las pandillas Cristo. se San hay que ir a la Allá Moisés que aquí hay que ir que ir a que ir a Se que ir a la cima. Hay que ir a la no a que Anki circuncidaró secho Sechu, Ochi, pandia, Cuatro Musey, Willow. Te hiciste que me hiciste que me hiciste que me hiciste que me hiciste que que